Demonio o Nahual Considerado una criatura fantástica de nuestro país, el misterio que existe sobre los Nahuales no deja de sorprendernos día con día. La leyenda sobre estos seres es uno de los mitos más antiguos que existen en nuestro país, pero se le conoce como Nahuales a personas que por la fuerte conexión que tienen con su espíritu animal, poseen la habilidad de transformarse en este, incluso en cualquier otro animal o algún elemento atmosférico. Pero versiones más extremistas aseguran que no se trata de ningún hombre, sino que es directamente el demonio que viene a este plano existencial a comerse el ganado e inclusive llega a los pueblitos más alejados para comerse a los niños y bebés recién nacidos. Esto por tratarse de seres más puros. Pero no solamente se trata de historias que pasan de generación en generación, sino que hoy en día, es mucho más fácil poder obtener evidencias de cosas como la que estamos a punto de ver. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. En los últimos días se ha viralizado un curioso video a través de la red social TikTok, en donde el usuario Elotesomar Somar captó gracias a una cámara de seguridad la supuesta aparición de un agua. Esto ocurrió en la colonia Cañón del Sainz, en Tijuana, el 23 de junio. la Ahí viene. ¡Ahí va! ¡Ahí se desaparece! ¡Ay, puta. Por... ¡Hijo de su puta no lo grabó! ¡Ahí se desaparece! ¿Y esto? ¡Ya! Durante la grabación se puede apreciar una señora caminando a su hogar cuando observa algo e inmediatamente entra a su casa. Posteriormente, por unos segundos se logra ver una silueta oscura caminando por la calle. El video se ha vuelto tan viral que ya lleva 16.9 millones de vistas en TikTok. Y aunque hay muchos internautas que expresaron temor y algunos otros burla, también hay otros tantos que se muestran escépticos a la supuesta aparición, mencionando que la forma extraña de la silueta se debe a la dirección de la luz que distorsiona la sombra al caminar.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 aunque las imágenes despertaron el miedo en algunos, otros más dudaron de la veracidad y existencia de estas criaturas. Hasta ahora, las teorías sobre si era un Nahual, una cabra de pie, un demonio o una persona caminando, están basadas en creencias populares. Y es que a lo largo de los siglos, la existencia del Nahual no ha podido comprobarse ni desmentirse. ¿Tú qué opinas de esto? Mi nombre es Oxlac Castro. No olvides dejar tu like y comentar este video. Asimismo, puedes compartirlo con algunos conocidos que les gusten este tipo de misterios. Y también puedes seguirme en mi Patreon, donde subiré archivos secretos y mucho contenido perturbador. Nos vemos en el siguiente video.